Hola a todos, oh, bienvenidos. Wow, esto es tan hermoso. Antes de comenzar, estaba viendo todas las páginas y los estaba viendo todos ustedes. Estaba abrumada de hecho. Tener a tantos de nosotros juntos esta noche o donde sea que tú te encuentres en el mundo. Para nosotros en Europa es noche, pero sé que en Estados Unidos y en México todavía es la mañana. Sí, tenemos un evento maravilloso planeado para todos ustedes. Pienso que en el último cuento eh, tuvimos 1.500 personas registradas para el evento. Y para esta sesión también la estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Entonces, tenemos incluso más amigos uniéndose de alrededor del mundo. Entonces, esto es muy entusiasmante para todos nosotros en Living Miracles. Esto es muy nuevo lo que estamos haciendo hoy, esta noche o esta mañana. Entonces, sí, estuvimos preparando este evento aquí en Living Miracles desde hace dos meses. Y todo lo que puedo decir es que ha sido eh, increíblemente dichoso. Durante los últimos meses, tanto amor se le ha puesto a toda la organización de este evento, de tantas personas, muchos en la comunidad y muchos amigos y colaboradores fuera de la comunidad también. Entonces esto ha sido una hermosa colaboración y hoy podemos compartirla todo con ustedes y eso se siente tan maravilloso. No solo este es el evento más grande que hemos hecho, sino que también es la primera vez que hemos hecho un evento con tres lenguajes, con eh, interpretación simultánea en español y portugués. Por lo tanto, para tratar de hacerlo un poco más fácil para nuestras hermosas traductoras, voy a tratar de hablar un poco más lento de lo que usualmente lo hago para que Marina y Juliana puedan traducir para nuestros amigos en español y en portugués. Tenemos una semana maravillosa planeada para ustedes. Los primeros cuatro días, lo cual hoy es el primer día, es nuestro evento gratuito. Y eso va a terminar en año nuevo. Y el día siguiente vamos a comenzar nuestro retiro en línea de tres días, comenzando el primero de enero. Entonces... Tenemos amigos de todas partes del mundo uniéndose para este evento. Muchos de ellos son participantes y muchos de ellos son también amigos que tienen un regalo que quieren compartir con todos ustedes durante los próximos días. Entonces, algunos de ellos van a estar eh, dando algunas de estas sesiones. Cada día vamos a comenzar a las 10 de la mañana en Europa y van a haber sesiones a través de todo el día a través de múltiples zonas horarias y van a terminar en Estados Unidos y en México durante la noche. Entonces, nuestras sesiones van a tener 18 horas de duración durante los próximos cuatro días. Entonces, esto es muy entusiasmante para todos nosotros. Tenemos sesiones maravillosas planeadas. Uno de los destacados va a ser la película con David el miércoles. También tenemos una sesión de comedia. Va a haber muchísima música, va a haber paneles interactivos y muchísimo más. Si estás mirando esto en vivo a través de YouTube, nuestra próxima sesión también va a ser transmitida en vivo. Ese va a ser un concierto con Eric Archibald y Lab, Y también van a ser unidos por Ricky Como al principio de esta sesión. Luego de eso, todas nuestras sesiones van a ser transmitidas directamente a través de Zoom. Este es un evento gratuito por los próximos cuatro días, entonces si estás viendo por YouTube y te gustaría participar en todo el resto de las sesiones, puedes todavía registrarte. Si vas a la descripción en YouTube, debajo del video que ahora estás mirando, vas a ver un enlace en donde te puedes registrar. Entonces, hoy vamos a ser unidos por David Hofmeister y Francis Su, en vivo desde México. Esto se siente como una hermosa forma para comenzar nuestro evento. Y antes de ir a David y Frances, de hecho, vamos a ser bendecidos por una hermosa canción de nuestra hermosa amiga Neda Boyne en Holanda. Ella ha recibido muchas canciones directamente por el espíritu y es su regalo compartir estas canciones con el mundo. Entonces voy a darle el micrófono a Neda ahora y al final de la sesión voy a compartir algunas cuestiones logísticas con ustedes acerca de qué va a suceder durante los próximos días y compartir un poco más acerca de las próximas sesiones que vamos a tener. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Estoy feliz de que todos estén ustedes con nosotros hoy y espero verlos también durante los próximos días. Disfruta esta sesión con Eda, David y Frances y los voy a ver en las próximas horas. Hasta luego. Oh, gracias, Emily. Qué hermosa introducción. Estoy tan feliz de estar aquí y sí, estoy tan entusiasmada y honrada de poder abrir este hermoso evento con una canción. Entonces la canción que siento compartir se llama Es una canción en español inspirada por unas lecciones de un curso de milagros. Y la canción se llama La Dicha de Dios. ¿Qué quiere decir La Dicha de Dios? Y creo que alguien va a poner la letra en el chat para que ustedes puedan leer si lo sienten, por supuesto. Si no, también simplemente puedes cerrar tus ojos y dejar que esta canción se adentre en tu corazón. Haz lo que se sienta bien para ti. Si sientes cantar, puedes cantar en cualquier idioma que se sienta cómodo para ti así que ahora podemos comenzar juntos con un poco de música y poner una intención Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierto. Gracias a todos, gracias a todos, puse mi información en el chat, si alguno quiere escuchar mi álbum, lo puse en el álbum y estoy llamando, voy a volver para otra canción también, les deseo unos hermosos días con mucha inspiración y sí, estoy feliz de poder unirme con todos ustedes también, muchas gracias. Hola a todos. Qué dicha estar aquí con todos ustedes. Esa eh, va a ser eh, lo que vamos a hacer aquí, dicha y felicidad. Sí, es una celebración. Y qué mejor forma que celebrar que despertar a la realidad de quién tú realmente eres. Así que, es una gran oportunidad para nosotros para compartir de forma muy profunda desde nuestro corazón y extender este amor que sentimos a todos y a todo. Y realmente aprender el significado del perdón. Es como que el Espíritu Santo ha neutralizado. El mundo del ego y ahora puede ser utilizado como un instrumento para la dicha, para la felicidad, para la celebración. Y podemos utilizar las palabras y los símbolos para expandir esta experiencia de nuestro corazón. Entonces Francis y yo estamos aquí y estamos muy entusiasmados. Podemos sentir la atmósfera festiva cuando nos adentramos en el cuarto. Sí, sí. Se siente tan maravilloso de hecho poder unirme con todos ustedes en la celebración. Me siento tan honrada que tú has elegido pasar este tiempo con todos nosotros juntos. Se siente que el espíritu siempre es esta voz interna suave diciendo, si tú me llamas, si tú me llamas a mí ahora, yo voy a resolver todo para ti. Y a través de los años, la pregunta más grande Siempre ha sido, ¿cómo llamo al espíritu? Y luego se convirtió muy claro. Mientras yo me acuerdo de él, es muy simple como eso. No requiere trabajar en ello, no requiere esfuerzo, no requiere mucho hacer. Está en nuestra mente como... Un pequeño cambio y recordar ese espíritu. Y siento que al estar todos nosotros aquí, no es nada más que un símbolo de que estamos aquí unidos, recordando al espíritu juntos aquí. Sí, este es un hermoso recuerdo. Puedes llamarme a mí, Jesús está diciendo. Todo lo que tienes que hacer es pausar un momento y llamarme. Yo voy a estar allí para ti en cualquier circunstancia concebible, en cualquier situación concebible. Yo voy a estar allí para ti, para ser de consuelo, para ofrecer mi amor y mi ayuda y nosotros podemos abrir nuestros corazones y dejar que el espíritu eh, venga a través de nosotros. Y yo estoy muy agradecido de que podamos tener esta celebración con música y risas, vamos a poder ver una, muchas películas juntos, podemos tener, tener compartir de partes de todo el mundo, desde Europa, desde India, desde Estados Unidos, México, Sudamérica. Es una gran celebración a la cual todos estamos invitados. Y también siento que va a ser extremadamente profundo para ti también. Porque nosotros hablamos acerca del perdón, pero el perdón es ser capaz de descansar en el amor de tu corazón y ver lo falso como es falso. Y la única vez que tenemos alguna dificultad es cuando tratamos de darle significado al mundo, tratamos de quebrarlo y fragmentarlo. Si sigues al ego, ves bueno, malo, correcto, incorrecto, superior, inferior. A, a través de la lente oscura del ego, ves la competencia y lucha y guerra y conflicto. Y luego con... Un pequeño cambio en la mente, tú vas hacia atrás, hacia el espíritu y tú puedes simplemente sentir el milagro y puedes ver lo falso como lo falso y deja que esa majestuosidad en la mente se expanda a través de todo el cosmos y que le traiga una gran manta de paz, una manta de luz por sobre todo en las formas más verdaderas que es posible en cuanto a este mundo. Entonces, realmente he disfrutado viajar um, um, y conocer a muchos de ustedes en sus salas del living room, en sus patios, en sus grupos de cursos de milagros, alrededor de todo el mundo. Y este año fue un gran cambio para mí. Yo estoy acostumbrado a los aviones y los trenes y los autobuses y los autos y viajar alrededor de todo el mundo. Y ahora me estoy, estoy muy cómodo sentándome y tengo estas interacciones digitales. Así que es muy fácil de hecho. Pero la dicha que sentí en donde podía ir a tu living room y te podía abrazar, y luego íbamos a la cocina y teníamos una taza de café, una taza de té, en donde podíamos tener un gran abrazo y sostenernos juntos por un momento y recordar todo ese amor que Dios tiene para nosotros en la eternidad eternidad. Y, y tener un simple vistazo de eso, ahora tenemos estas celebraciones digitales y eventos en línea para realizar. Y yo estaba diciendo, wow, sería muy feliz hacer esto de nuevo. Antes de empezar de primero pensamos que sería divertido hacerlo de nuevo. Entonces estaba hablando acerca de esto y me dijeron que hay dos meses en 2021 que tienen cinco fines de semana. Tienen un fin de semana extra en dos meses, en enero y en julio. Entonces yo dije, bueno, si el calendario nos va a dar un fin de semana extra, quizás tengamos que hacer otra gran celebración. Así que es la dicha, es la dicha venir aquí y estar con todos ustedes. Y si, no puedo estar físicamente en su sala de estar o en su cocina. Este parece ser la mejor cosa posible y estamos muy entusiasmados acerca de eso. Sí, esta mañana antes de venir aquí, yo vi una memoria de Facebook compartida por David y esa fue 2016. Al final del año 2016, pusimos un post. Eh, como estadísticas divertidas acerca de la comunidad y una de ellas fue David eh, viajó en promedio 1.3 viajes de avión por semana ese año eso fue cuánto viajabas y ahora sí es nada cero por semana sí Sí, pero pienso que lo que realmente estamos aquí para compartir y para invitar a todos nosotros para adentrarnos es esta dicha una vez que nos conectemos con el Espíritu Santo. Realmente no importa si la vida está llena de viajes, ir a nuevos lugares, o tienen encuentros físicos, o es estar aquí, estar en la sala de estar, la dicha es la misma, porque... Nosotros accedemos a la fuente de la dicha. Recuerdo que leí El milagro de alguien, una página web, eh, hace un tiempo, y esta mujer estaba, eh, estaba en el auto, en la autopista, y se encontró esta congestión de automóviles y fue causada por una mujer mayor que estaba levantando la basura a través de la autopista ella estaba haciéndolo de forma muy lenta y un auto tuvo tenía los autos tenían que ir más lento alrededor de ella y ella estaba ahí en medio del tráfico y ella vio en su visión vio a Jesús al lado de la mujer que estaba eh, recogiendo basura y él estaba jugando con ella, estaba tirando a la basura y ella lo estaba levantando como si estuviesen jugando juntos. Y yo sentí tanta dicha al leer eso, porque se siente que esto es exactamente lo que el Espíritu está haciendo con nosotros. Él quiere que estar para, al lado nuestro y eh, jugar con nosotros y aligerar y iluminar esta diversión y esta dicha dentro. Y quiere decirnos, no te preocupes acerca de nada, simplemente deja que yo resuelva todo por ti. Así que esto es una semana que queremos celebrar y queremos divertirnos con ustedes juntos. Sí. Sí. si tú pudieses hacer un intercambio de un sentimiento de dicha y diversión y felicidad y todo lo que tú tienes que hacer... Pero poder experimentar esto constantemente es dejar ir tu preocupación acerca de juzgar las apariencias. A veces, cuando yo estaba creciendo, las personas tenían una frase, decían, bueno, algunas veces, David, tienes que mantener estas apariencias. Pero yo pienso que Jesús finalmente nos está diciendo que no tenemos que mantener las apariencias. Ya no tenemos que hacerlo. A veces, cuando tú sorprendes a alguien, vas a su casa y vas a su sala y su cabello está por todas partes y no tiene ningún tipo de maquillaje o nada y tú los ves exact, espontáneamente, eso para mí es acercarse al momento presente. Los niños... So, se, están muy cercas al momento presente cuando están jugando están transportados más allá del tiempo del espacio cuando se encuentran en esa zona de diversión en su mente y lo que pienso que podamos eh, empezar a dar la bienvenida es la practicalidad, la logística las cosas que necesitan ser manejadas se, son manejadas y eso es lo que ha sido mi descubrimiento. Yo comencé con el curso de Milagros en el 86 y pensé, ok, simplemente le voy a dar todo mi corazón a Jesús y a esta experiencia. Y uh, maravillosamente todas las logísticas han sido manejadas. Ese es el descubrimiento más maravilloso que al darle tu corazón para que sea utilizado por el amor, para el amor, para irradiar amor, luego todo lo demás es manejado sin tu esfuerzo. Creo que la última parte es importante, sin tu esfuerzo. Parece requerir un esfuerzo entrenar nuestras mentes. Parece ser que requiere esfuerzo exponer y liberar los pensamientos de ataque, los agravios y los juicios. Es por eso, ahí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo en nuestro entrenamiento mental para sentir la calidez en nuestro corazón en vez del odio, para poder sentir la dicha irradiando desde nosotros, para poder tener una caminata ligera a medida que atravesamos nuestro día, desde ese estado mental, luego todo lo que necesita ser manejado va a ser manejado. y eso es básicamente porque así es como trabaja el milagro. Esto es causa y efecto básica. La mente es la causa. Y cuando tú le entregas tus pensamientos a Jesús, se lo entregas al Espíritu Santo, Él dice, yo voy a manejar todo lo que no importa. ¿Qué quiere decir con esto? Él está diciendo que Él va a orquestar todo en el tiempo y el espacio para nuestra felicidad. Él lo va a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es no mantener responsabilidad por los pensamientos del ego. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y nosotros tenemos pensamientos reales que vienen de Dios. Y cuando... Nosotros nos preocupamos por el cuerpo, cuando nosotros nos preocupamos por las cosas del mundo. Nosotros estamos llevando nuestra mente a un estado ilusorio de culpa y luego el ego va a venir y decir, necesitas utilizar medios externos para poder resolver esta culpa. Pero lo que estamos aprendiendo es que todo es una cuestión interna. La paz mental es una cuestión interna y si nosotros permitimos al espíritu que el espíritu orquestre la forma y si nosotros nos enfocamos en la paz y enfocamos, nos enfocamos en el espíritu, luego todo viene hacia nosotros extremadamente fácil y se convierte en una vida de dicha. En donde simplemente te despiertas en la mañana con tanta dicha para irradiar y atraviesas todo el día con encuentros eh, santos y dichosos. Esa es la forma en que nuestra vida está destinada a desenvolverse. Y es por eso que estamos llamando a este evento celebración de la iluminación. No estamos diciendo que tienes que enfocarte en el error. Estamos diciendo, trae todos los pensamientos de ataques y los agravios en la mente y entregáselos al Espíritu Santo y van a desaparecer. Es algo seguro. Está garantizado, nos es prometido y está garantizado. Sí, realmente estamos aquí no para celebrar lo que el mundo alberga y no lo que es externo a nosotros, sino lo que estamos celebrando es que todo lo que nosotros queremos está dentro de nuestro y podemos acceder a ello. Podemos acceder a ello. Y esta es nuestra misión juntos. Poder aprender a acceder a esta fuente interminable. Es una fuente de dicha juntos, constantemente. Y esto es verdaderamente lo que estamos aquí para celebrar. Porque, si sí, nosotros tenemos el hábito de decir que el mundo es es carente, o las cosas deberían ser diferentes, las personas deberían ser diferentes. Si solo algo fuese diferente, luego yo podría tener mi felicidad. Esto es de hecho una, un pensamiento muy debilitante. Quizá no nos damos cuenta qué tan debilitante es ese pensamiento, porque básicamente está diciéndonos a nosotros una y otra vez en nuestra mente que nosotros y nuestra felicidad está siendo determinada por un evento externo y por otras personas. Y nosotros no tenemos lo que se requiere dentro para ser feliz. Y yo pienso que, la, que el pensamiento que fortalece, el pensamiento del espíritu, es decir, de hecho, todo el resto... Es perfecto, exactamente como es. Y dado de lo que son, nosotros podemos dejar ir los juicios y encontrar la dicha dentro. Y esto es verdaderamente a lo que estamos entrenando en nuestra mente para seguir yendo hacia esta única fuente y no mirar alrededor y otras cosas y... Quebrar en fragmentos las situaciones y las diferentes personas, los diferentes escenarios. Entonces, este es el entrenamiento para ir a, hacia dónde puedes encontrar. De, de, a, tocar la puerta y que la puerta se abra. Buscar y encontrar. Esto es realmente de lo que se trata el entrenamiento mental. Eh, no es... Algo simple, pero es... Es simple, perdón, pero no es fácil. No es fácil porque tenemos este hábito de ser una víctima. Tenemos este hábito de pensar si solo las cosas pudiesen ser diferentes. Y nosotros queremos desarrollar este nuevo hábito de decir que todo puede ser exactamente como es y yo solo voy a poder encontrar este espíritu y esto nos fortalece. Y esto se va a reforzar y va a reforzar que nosotros somos una y otra y otra vez en cada situación que vivamos y que en la cual nos encontremos cada día. Y así es como... Cómo transferimos el propósito de nuestro vivir aquí. El propósito de vivir se empieza a unificar. No estamos atravesando el día tratando de cambiar las situaciones, tratando de controlar las situaciones o protegernos a nosotros de ser lastimados. El propósito se vuelve déjame encontrar lo que es verdaderamente inspirador, lo que verdaderamente me va a elevar desde dentro Sí, para mí todo es realmente muy práctico. A medida que te abres al espíritu, inicialmente tú no estás, no se te dice que tienes que negar las imágenes que has percibido. Simplemente se te pide que le des otro propósito. Y para un ser humano, parece ser que el mundo es como un laberinto o, sí, un laberinto. Parece haber tantas elecciones que se tienen que hacer cada día a medida que navegas el tiempo y el espacio. Y la forma en la que se nos dice que tenemos que navegar el tiempo y el espacio es a través de la oración. Entonces, es muy directo. Necesitamos realmente abrir nuestros corazones a orar. Y la oración que yo disfruto es, Espíritu Santo decide por Dios por mí. Entonces, incluso si tú te percibes a ti mismo como en un laberinto, tú simplemente puedes pausar por un momento, cerrar tus ojos y orar, Espíritu Santo, decide por Dios por mí. Y la guía es muy práctica, porque la guía es evaluativa hasta que alcanzas un estado mental en el cual te conviertes tan alineado con la fuente y tan unificado con la fuente que estás siendo transportado más allá del laberinto. Estás siendo transportado a un estado mental que se encuentra más allá de elegir derecha o izquierda, esta dirección o esa dirección, para mantenerte o irte las decisiones que los seres humanos enfrentan cada día. Pero la guía va a informarte, te va a inspirar. Entonces, cuando tú pareces ir hacia una dirección, vas ahí con dicha, vas ahí con felicidad, vas ahí con todo tu corazón. Tú vas allí sin preocupaciones porque sientes la inspiración. Entonces, la guía viene hacia ti como una respuesta a las preguntas específicas que tú ofreces en oración. Podría involucrar una relación, podría involucrar una decisión de trabajo, podría involucrar una decisión alrededor de la salud o la comida, pero esos pequeños ecos de la oración son respondidas en oración mayor del de mayor bien para todos y todo. Y siempre hay películas de Navidad que vienen a través de estas vacaciones. Y un grupo de nosotros pudimos ver eh, la, la Mujer Maravilla y también vimos que cuando ella utilizó el poder de su oración para orar para algo concreto, para obtener el regreso a su hombre. Ella perdió sus poderes. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Han orado para una pareja y luego pierdes tus poderes? Y vas, oh, qué demonios. Yo pensé que era una muy buena oración pero ella tuvo que renunciar al deseo. Tuvo que dejar ir del deseo para, de este hombre para poder obtener de regreso su poder para utilizar para el bien del todo. Y luego, muy interesante, sí, al final de la película ella estaba volando. La mujer maravilla Superman, tú puedes ser elevado más allá del laberinto, de esta complejidad. Cuando tú dejas que tu mente se eleve a donde realmente es su estado natural, hacia donde se encuentra su realidad. Porque la mente no es realmente, está diseñada o fue creada por Dios para estar jugando con pequeñas cuestiones del tiempo y del espacio. De hecho, fue creado por Dios para crear en espíritu. Y una vez que tú le pongas todo tu enfoque a eso, al objetivo de Dios, a ese objetivo de creación, ahí puedes saltar de regreso a la habilidad natural del de espíritu, la creatividad del espíritu. Y eso es de lo que se trata el camino espiritual, es acerca de recordar de lo que siempre fue y aprender a liberar y olvidar aquello que... No es de ninguna preocupación, de poner tu atención en donde realmente, realmente quieres que esté en el espíritu hacia la felicidad y sacarla de estas preocupaciones del tiempo y el espacio. Sí requiere un esfuerzo, requiere de una práctica mientras tú sigas creciendo en el ego. Porque creer en el ego es creer en opuestos, y los opuestos no son naturales. No hay opuestos en el cielo. No hay competencia o conflicto en el cielo. Es antinatural poner tu mente dada por Dios en la dirección de opuestos. Pero, mientras tú has hecho eso, el siguiente paso sería eh, llamar en oración y decir, ¡ups! <ríe> me equivoqué tomé mi poder el poder de mi mente y se pus, les puse en estas cosas tan pequeñas estos escenarios pe eh, imaginarios y me vi atrapado en culpa en vergüenza y luchas pero ahora el espíritu vuelvo de regreso a ti llamo hacia ti espíritu santo para que me guíes para que me direcciones y yo sé que yo comencé alrededor de los 80, empecé a sentir, tiene que haber mucho más de lo que estoy siendo consciente ahora. Y simplemente empecé a abrir mi mente a la posibilidad. Empecé a decir, muéstrame. Ni siquiera sé qué es lo que está allí, pero sé que tiene que ver más de lo que estoy atravesando. Y luego, un par de años más tarde, alrededor del verano, Agosto del 86, el curso de milagros vino a mi vida y fue una respuesta a una oración. Fue como un tsunami de amor, lavándome, diciendo, sí, tienes razón, David, hay muchísimo, muchísimo más. Y aquí hay un curso práctico, un curso de entrenamiento mental para llevarte a la dirección de tu dicha y tu felicidad. Y sí, tenemos que entregarnos a ello. Sé que algunas personas dicen que les gusta poner el curso debajo de su almohada de la noche. Si quieres hacer eso está bien, pero de hecho creo que es la aplicación práctica de las ideas, que, lo cual yo he encontrado que enciende mi corazón, me da me llena de energía, me llena de dicha y del deseo de compartir y extender esa dicha. Recuerdo muchos, muchos años atrás, probablemente 20 años atrás, yo compré mi primer nombre de dominio en internet y se llamaba global-milagros.net. Y ahora, dos décadas más tarde mira, Ah, tenemos una fiesta que está sucediendo. Una fiesta global de milagros, pero viene, está rápido como viene. Yo tuve eh, ese es, eh, entusiasmo por los milagros globales y Jesús me ha mostrado el camino. Y yo estoy tan agradecida de estar aquí con todos ustedes. Son, todos son parte de ello. Todos son parte de ello. Sí, pienso esta mañana... Yo estaba leyendo las lecciones finales de las, las lecciones finales del curso de, de milagros. Y eh, por encima de la lección, básicamente Jesús dice, unámonos para decir, yo no entiendo. Está preparando la mente para dejar ir de todo para finalizar estas lecciones. Al final de los 365 días, unámonos para decir, de hecho, no entiendo. Y luego, el siguiente paso es, te pongo en sus manos. Ahora ve hacia adelante con él, Espíritu Santo. Y si tú pareces tener que realizar una lección, él te va a decir. Entonces, realmente, un curso de milagros es nos está llevando a este punto para realmente poder decir de forma muy humilde de que yo no sé y quizás estoy equivocada acerca de todo y me voy a mover hacia adelante con él a mi lado y con humildad en mi corazón para pedirle para cuál es el siguiente paso. Y eso da mucha relajación. Es muy relajante para nosotros. Y nos está dando pasos prácticos, incluso para comenzar el día, diciendo, simplemente piensa el tipo de día que tú quieres. Y di, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta hoy, por mi cuenta, entonces voy a tener el tipo de día que quiero. Y yo pensé, eso es tan relajante. No tenemos que tomar decisiones por nuestra cuenta, ya no tenemos que hacer eso. No tenemos que evaluar lo pro y lo en contra de cada decisión en nuestra vida, ya no tenemos que hacer eso. Simplemente tenemos que enfocarnos en el tipo de resultado que queremos, un estado mental, un resultado de estado mental, el resultado de paz y la dicha y el amor que sentimos. Simplemente tenemos que mantener eso en la mente y decirle al espíritu, tú llévame a partir de aquí, llévame a partir de aquí. Tú dirige este cuerpo para que haga lo que haga, pero este es el estado mental que quiero. Entonces, esto va tan profundo. Y recientemente creo que David y yo tuvimos una llamada con una mía nuestra que tenía coronavirus y, y nos dijo a nosotros que ella estaba orando para, querer, para porque quería que los síntomas del cuerpo se vayan y luego recordó, no le pidas al Espíritu Santo que te quite los síntomas, los síntomas del cuerpo, sino pídele al Espíritu Santo que cambie tu mente. Porque incluso un síntoma, una enfermedad, nos tenemos que dar cuenta que no lo entendemos. No entendemos el propósito de ello. Y eso es a lo que regresamos, a el no sé. Y vaciar la mente de todo lo que pensamos que sabemos. Sí, pienso que aprendemos a desarrollar confianza y aprendemos a expandir nuestra fe cuando nosotros primero admitimos que no sabemos qué es lo que está sucediendo. Cuando admitimos que no podemos descifrar este mundo. Y admitir que no entendemos, no lo entendemos. Esto va en contra de nuestra programación, porque nuestra programación nos dice que nuestro aprendizaje pasado nos puede ayudar a descifrar el mundo nos puede ayudar a resolver los problemas, nos puede ayudar a hacer planes. Cuando yo estuve en la universidad por 10 años, tiempo completo, estudié todas las disciplinas diferentes alrededor de todos estos años atrás de la universidad, de ingeniería, matemática, arte. También tomé una clase eh, de música, atravesé todas las disciplinas y puedo ver que la creencia debajo era que a través del aprendizaje tú puedes adaptarte y ajustarte y ser exitoso en el mundo. Pero yo creo que atrás de gracia que esta no era la dirección y que yo tuve que desaprender todo lo que había aprendido. Antes de la universidad y durante la universidad. Y ahí es cuando el curso de milagros vino hacia mi experiencia como una forma sistemática de deshacer y desaprender todo en lo que yo creía. Ahora, esto requiere confianza porque está yendo en contra de de todo tu aprendizaje pasado y estás confiando que el espíritu te va a mostrar el camino para poder encontrar el momento presente. Te va a mostrar una forma de encontrar la simplicidad. Te va a mostrar la forma de adentrarte en la felicidad y la dicha, lo cual el aprendizaje pasado nunca te pudo ofrecer. Entonces, para mí, el mecanismo fue el viaje. Porque yo, se me mostró que eh, todo se me iba a ser dado. Si necesitaba un lugar donde quedarme a dormir, se necesitaba comida, transporte, todo me iba a ser dado. Y eso es un gran estiramiento para mi mente, pensar de la forma en el mundo, en donde tienes que planear todo por tu cuenta, desde tu aprendizaje pasado a escucha y sigue, y confía, ten fe. Y esa ha sido la gran aventura. Tuve una gran aventura a través de estas décadas de escuchar y seguir. Nunca hubo un momento aburrido, porque siempre estás abierto a lo que se te está dando. Y luego, a través de todo esto, sientes que por la primera vez puedes descansar la mente. Por la primera vez le entregas a tu mente el permiso para que se quiete. Por primera vez puedes ver la gloria de lo que se encuentra aquí ahora, sin pensamiento acerca del pasado y sin pensamiento acerca del futuro. Te das permiso para relajarte, para ir despacio, ir tan despacio para que la quietud venga, a lavar tu mente y todo está perfectamente organizado, eso es lo hermoso, que no tienes que dividir tu día en lo que tú tienes que hacer para sobrevivir y lo que tú quieres hacer para relajarte. De hecho, a ti se te da el camino para relajarte y dejar que todas las cosas sean exactamente como son. Para darte cuenta de que todo siempre, y sie siempre fue y siempre va a trabajar conjuntamente para el bien desde esa quietud. Y eso es lo que tú quieres. Entonces para mí es muy práctico escuchar a la intuición, escuchar a la guía interna Porque cuanto más lo haces, más es el incentivo a hacerlo aún más. Tú tienes incentivos a dejar ir el mundo. Tienes incentivos de dejar ir, de tratar de controlar cosas. Tienes incentivo de bendecir cada relación que viene en tu camino y no tratar de aferrarte a nada o controlar nada de este mundo. Una vez que abres tus manos y ya no tienes los puños cerrados, puedes recibir la bendición de todo y todos. Y yo empecé a notar esto a medida que empecé a viajar. Las personas eran tan amables eran tan generosas, eran como amigos que me había, perdidos amigos que se reencontraban y cuanto más me relajaba en esa conexión y esa intimidad del corazón, ahí podía sentir esa calidez de que todos eran parte de la familia de la mente, de la mente de Cristo. Y no había interés en debatir no me interesaba debatir la teología, no me interesaba debatir la filosofía, no me interesaba tomar lados, posturas, simplemente estaba interesado en compartir la dicha presente y la felicidad. Entonces es un paso simplemente entregarte y darte permiso para moverte en esa dirección y cuando lo haces piensas, oh por Dios, esto siempre ha estado aquí para mí. Este regalo siempre estuvo aquí para mí. Y todo lo que tuve que hacer es tener la voluntad de compartirlo. La voluntad de extenderlo, de darlo, eso es todo. La voluntad de comunicarlo, Jesús dice, atrae la comunicación. Y luego de repente estoy rodeado de reflejos y testigos de apertura mental y de comunicación de corazón abierto. Esto es todo, porque lo ofrece todo. No hay necesidad de buscar en otro lugar más que allí. Oh. Los regalos del Espíritu pueden venir. Ahí es cuando notamos que eh, nos divertimos más. Hay lágrimas de felicidad que empiezan a salir a través de tus cachetes. Es bueno ver estas lágrimas de, de dicha en tu rostro, en donde te sientes tan feliz que no puedes controlar las lágrimas. Ese, es, esa es una hermosa actitud, un hermoso estado mental en el cual adentrarse. Y luego quieres compartirlo. Quieres darlo, quieres invitar, quieres compartir todo lo que se encuentra en tu corazón y no tienes ningún deseo de sostener nada separado. Yo encuentro que ese ha sido una de las grandes dichas de vivir en la comunidad y también cuando viajaba alrededor del mundo. La generosidad era enorme. Yo eh, se me da la bienvenida en la casa de alguien. A veces ni siquiera los conocía en esta vida y eran tan generosos. Simplemente me ofrecían, puedo ayudarte, podemos hablar, podemos darte algo de comer, necesitas un lugar en donde dormir. Yo estaba maravillado con esta generosidad y, y esta amabilidad. Y a medida que esto se empezó a fortalecer en mi corazón y se sentía más, más natural, luego se convirtió en natural de ser amable y dar la bienvenida. Se convirtió en natural no tener ni idea acerca de nada y no tener opinión. Entonces las personas me preguntaban, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Qué piensas acerca de ello? Pero yo estaba simplemente relajado y me cogía de hombros y decía, no sé, podía hablar desde mi corazón de lo que era importante para mí, pero no tenía opinión acerca de las personas o lugares y cosas y los juicios del ego. Simplemente empezaron a, a irse porque yo ya no tenía interés en ellos. Y luego sientes la quietud. No sabes necesariamente lo que va a venir en el futuro, pero no tienes una necesidad de saber acerca del futuro. El futuro empieza a desvanecerse porque dejas que la confianza presente dirija el camino. Y eso es lo que realmente necesitas, la confianza presente. De hecho, incluso en este instante puedes tomar una decisión de que tú vas a dejar que la confianza presente dirija tu vida en vez del aprendizaje pasado. Y yo te digo... Simplemente esa decisión te va a llevar en la dirección de felicidad indescriptible, porque solo es lo que pensamos que sabemos basado en el aprendizaje pasado, lo que nos limita. Y cuando nos permanecemos en un movimiento, estamos tan abiertos, tan receptivos, que el espíritu puede mostrarnos, liderarnos y de hecho convencernos de que quién nosotros somos realmente, y pero requiere esa pequeña voluntad. Y también encuentro que el espíritu nos está enseñando a nosotros a través de nuestras acciones y actitudes. Entonces, cuando nosotros vivimos en la comunidad o nos encontramos con muchas personas, me doy cuenta de que todos Quieren ser amables, todos quieren ser amorosos. Y es llamar a esta actitud desde dentro de mí para poder demostrar esto. Pero si yo no lo tengo dentro, no sé lo que es amar, no sé lo que es ser amable, no sé cómo demostrarlo. Entonces, en cierta forma, el Espíritu o Jesús me está guiando para poder hablar y enfrentar cada situación y en cada momento llamar ese amor desde dentro, llamar el perdón desde dentro, para que yo pueda ver cómo se da el cariño y qué tan contagioso es una vez que demuestras esta actitud de ser amable, de ser cariñoso. es Ahí es verdaderamente donde todos se quieren unir y en eso eh, soy yo quien está comenzando a aprender quién yo soy de que el espíritu es verdaderamente no importa cuánto yo lea las palabras de un curso de milagros no importa cuánto me toquen las palabras yo no voy a conocer al espíritu hasta que yo vea al espíritu en acción a través de mí y a través de otros alrededor mío también. Pero lo más convincente es cuando el espíritu actúa a través de mí. Ahí empecé a aprender quién yo realmente soy a través de mis propias acciones y actitudes. Y eso es extremadamente convencedor. Ahí es donde empiezas a sentir la certeza. Como este ego, este que está constantemente que se siente como una víctima y siente la carencia, que quiere culpar, que quiere quejarse, ese no soy yo. Y esa certeza viene cuando nosotros llamamos al verdadero ser, lo llamamos a, llamamos a este ser en cada día y cada escenario. Y yo sé que sin importar quién aparece enfrente mío, a nosotros, eh, para ayudar, para, para que nos pide ayuda, en realidad somos nosotros los que estamos siendo ayudados. Somos nosotros los que so recibimos el regalo del Espíritu. Y esta es la forma en que el Espíritu Santo quiere guiarnos y quiere enseñarnos. El Espíritu quiere utilizar nuestro cuerpo y utilizar esta vida que, en la cual estamos viviendo para enseñarnos que no somos este ser, este ser pequeño que nosotros pensamos que somos. Y los problemas, problemas que nos encontramos en la vida diaria no son reales. Pero va a haber un, una experiencia de contraste que no podemos negar. Una vez que comenzamos a orar, una vez que comenzamos a confiar, una vez que empezamos a decir, simplemente voy a entregarle entregarte mi vida a ti, voy a entregar todas mis decisiones a ti, luego este contraste va a venir a través de ti y tú vas a empezar a aprender quién tú realmente eres. Y eso es extremadamente dichoso cuando te das cuenta que tienes tanto amor para dar, tienes tanto cariño y gentileza para ofrecer para ti mismo y absolutamente todos. Y en la Biblia, Jesús habla acerca de, de dar otra mejilla y también habla acerca de ello en el curso. Pero es confuso cuando tú piensas a pensar la forma específica. Oh, yo tengo que hacer esto, necesito hacer ello, las personas me tratan mal, realmente tengo que dar la otra mejilla. Pero yo creo que es una actitud que no puedes más que demostrar. Cuando tú te identificas con el Espíritu, eso es, el Espíritu Santo es eso. El Espíritu ama y solo ama. El Espíritu quiere dar y solo da. Entonces, no importa en qué situación me encuentro, cuál sea la condición, una vez que nos identificamos con el Espíritu, demostramos esa actitud. Esa es una actitud y es una actitud muy dichosa porque eso muestra quién nosotros somos realmente. Y eso es muy, muy relajante para nosotros también. Cada día puede ser dado en devoción al cielo. Cuando... Todo el, tú sos todo el cielo que está listo para ser irradiado hacia el mundo. Tu mente es el punto de poder que permite que la luz brille a través todo el tiempo del espacio. Simplemente ese punto, ese portal en tu mente, cuando tú accedes a ello, ese amor viene a través de ti sin ningún tipo de límite. Y es por eso que Jesús dice, el milagro puede tocar a las personas que jamás has conocido y puede tocar e influenciar situaciones de las cuales tú ni siquiera eres consciente. El milagro es universal. El milagro no se encuentra bajo las leyes del límite que el ego ha inventado. Tú, a través de tu amor y a través de tu tu igualdad en este amor este viene a través de ti y es por eso que nos dice que los milagros son no personales y naturales porque simplemente irradian hacia afuera y le dan una bendición a todos y todo todo el tiempo del espacio no solo en este mundo sino a través de todo el tiempo del espacio todo es bendecido en el milagro ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? En lo que parece ser un mundo tan limitado y fragmentado. Bueno, nos está diciendo que nuestra percepción es distorsionada cuando nosotros nos identificamos a nosotros mismos con el cuerpo y con cuestiones específicas y formas. De hecho, nos dice que nuestra mente es tan poderosa y dado que la mente fue creada por Dios, nunca duerme es enormemente poderosa y literalmente, como dice la Biblia, tú puedes mover montañas si tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Tú literalmente puedes mover montañas y Jesús está diciendo en el curso, sí, esto no es una broma. La mente es tan poderosa que tiene... Que ha sido utilizada erróneamente por el ego para crear erróneamente el mundo del tiempo del espacio pero si tú supieras el verdadero poder que tú posees en tu mente mover montañas no parecería ser como algo grande <risa> sería como y, y, como el espacio y las, las montañas no parecen ser altas y si ves desde el espacio parecen ser como pequeños puntitos es una perspectiva diferente de la vastitud, de la vastedad de la mente. Y no podemos adentrarnos en esa mente poderosa mientras nosotros le demos a esta mente a las creencias del ego. Todo lo que nosotros hacemos es una oportunidad cada día para liberar más creencias en el ego, porque Todas estas creencias en el ego están siendo predicadas desde la separación. Todas ellas tienen una cosa en común y esa es la creencia de que te puedes separar de la fuente. Pero tú no vas a saber que tienes dominio sobre el mundo, no sabes que has sobrepasado el mundo, hasta que limpies a la mente con la ayuda del Espíritu Santo de todos los juicios, de todos los pensamientos de ataque, de todos los agravios. Si tú vives en el momento, tú no vas a tener ni idea acerca de qué son los juicios, porque no van juntos. Todos los juicios son simplemente agravios pasados. Todas las preocupaciones son preocupaciones futuras. Y todo lo que nos enseña el curso de milagros es que tengamos la felicidad en el momento presente. Tenemos cuentos de hadas, en donde los genios salen de la botella, en donde tenemos brujas buenas que vienen con varitas y mu mueven esas varitas y eh, dan deseos. Tenemos cosas que las como, eh, todo, hay todo tipo de deseos. Y sin embargo, cuando nosotros simplemente le decimos al Espíritu Santo, déjame ser verdaderamente útil para ti hoy, Déjame ser el testigo de tu amor, déjame ser la dicha que irradia a todas las cosas vivientes. De repente, incluso esos deseos, esos caprichos, van a venir como símbolos para nosotros en gratitud, como gracias, gracias por darle tu mente a este propósito. Entonces, el camino a Dios no es un camino de presión, no es un camino de carencia, no es un camino de sacrificio. Yo no puedo decirte honestamente que estas décadas en mi vida han involucrado sacrificio o depresión o carencia. Ha sido pacífico, ha sido feliz, ha sido dichoso hay dicha en mi corazón y a medida que se fortalece más y más veo esto es verdaderamente lo que se trata la vida, la vida es dicha, la vida siempre ha sido a, a, de la, a, a la dicha y fue solo buscar las fantasías del ego y sueños del ego, los propósitos del ego, lo que fueron hechos en este mundo, eso ha bloqueado la dicha. Cuando tú experimentas la dicha, te das cuenta de que no tienes que hacer nada para obtener esa felicidad. No requiere algo de ti en términos del mundo. Simplemente eres como un punto de luz en el cual toda la luz del cielo puede venir a través de ti e irradiar a todo el mundo. Una vez que te unes con esa luz. No vas a tener ni idea acerca de qué es la comparación. Nunca te vas a pensar a ti mismo como falta de valor. Nunca te vas a pensar acerca de ti mismo como que tú no eres suficiente. Nunca vas a pensar acerca de ti mismo como carente. Simplemente al unirte en la luz de la mente que te muestra todo. Y como Francis dijo, luego esa luz utiliza el títere del cuerpo para el cariño, para las palabras cariñosas y gentiles. Nosotros hemos utilizado y vemos que se ha utilizado para counseling, enseñanza, ser de ayuda. Tú, de hecho, puedes darle la bienvenida a ser útil, como un santo útil, como tu vocación. Imagínate que alguien te pregunta, ¿qué haces para vivir? Y tú dices, hmm, Soy un santo útil. <risa> Esa es mi vocación. ¿Tiene beneficios? Oh, sí. Oh, sí. Tiene grandes beneficios que vienen con ello de ser santo útil. Porque no hay opuesto. Cuando tú eres santo y útil, no hay nada que pueda oponerse a ti. Como dice en la Biblia, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Yo añadiría, ¿qué puede estar en contra mío? Si tú eres santamente útil, no tienes opuesto y puedes fluir en ese amor y en esa luz. Entonces, esa es la decisión que nosotros hacemos en la mente. Es una decisión de propósito. Como San Francisco dijo, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y con esa oración, el corazón de San Francisco fue encendido. Las experiencias místicas de ver luz, en las plantas, en los animales, en todo lo que lo rodeaba, esa visión fue cambiada de una percepción de carencia del ego a una abundancia de luz y ver esa luz reflejada en todas partes y en todos y todo. Y eso es el dar vuelta del cual estamos hablando. Ese es el dar vuelta de cual habla Byron Katie. Ese es el dar vuelta de que todos los santos y místicos han hablado. No es algo nuevo en términos de enseñanza, pero en términos de tú y yo prácticamente aplicándolo, ahí es donde lo encendemos. La enseñanza siempre se ha encontrado ahí, pero a medida que nosotros la aplicamos y... Tratamos de no hacer excepciones a medida que nos movemos atrás del día. Eso realmente nos enciende. Ahí es donde obtenemos nuestra energía y nuestra pasión. Qué, ¿Qué dicha ver todos sus rostros. Gracias, Zoom. Qué maravilloso poder ver. A medida que las pantallas se mueve, veo todos sus rostros, rostros y más rostros. Saludando, sonriendo, nos estamos conectando. Se supone que nos tenemos que dar besos los unos a los otros, tenemos que hacernos corazones. Cada día es el día de San Valentín. Todos los días son Navidad. Esto es lo que se siente natural para nosotros. De hecho, también tenemos a Zoom para ayudarnos ahora. Es hermoso. Es glorioso. Bueno, algunos de ustedes saben cuánto yo disfruto ver películas. Las películas me han inspirado. Una vez le pregunté a Jesús, ¿Qué son estas películas? y me dijo, estas son las parábolas del día moderno. Porque necesitamos ejemplos. Necesitamos ver que las cosas están siendo actuadas para nosotros, ¿no? Podemos recibir una idea directamente a veces. A veces necesitamos verlo demostrado. Necesitamos verlo en acción. Entonces se ve que como que para esta celebración de iluminación, vamos a ver muchas películas y también hay mucho más que vamos a disfrutar. Y queremos queremos compartir los sábados juntos con ustedes, con las bendiciones de nuestros traductores, para poder tener estas películas globales. Y vamos a practicar durante estas vacaciones, pero vamos a adentrarnos en un ritmo de cómo vamos a hacer esto. También disfrutamos la interactividad, entonces algo que es algo muy lindo de este formato. pues tomarte el tiempo para compartir qué estás atravesando, lo que se encuentra en tu corazón, lo que necesitas en términos de ayuda, lo que aprecias en tu vida, lo que traería más, eh, más la práctica en tu vida. Ahí es donde podemos tener estas interacciones que son de mucha utilidad. En vez de necesariamente para mí viajar alrededor del mundo, este es el formato que se me está dando y es muy simple. Podemos tener una fiesta, podemos tener nuestras propias fiestas y no tenemos que limpiar luego. Simplemente podemos unirnos y podemos sentir eh, la dicha interna y no tenemos que manejar tantas cuestiones logísticas. Y yo he disfrutado mucho todos los retiros que he hecho alrededor de todo el mundo y ser anfitrión de algunos de ustedes también. Pero realmente esto, esto es lindo, esto digital. Sí, nosotros comenzamos a hacer películas digitales, encuentros. Creo que desde mayo de 2020, David ha hecho... Eh, encuentros semanales de películas en inglés, luego para audiencia en Europa y luego en español. Pero el año que viene vamos a hacer un taller de película los sábados, comenzando en enero, el 9 de enero. Entonces vamos a dedicarle todo el día del sábado a mirar películas juntos para tener comentario muy profundo. Y también vamos a tener eh, grupos en donde todos van a poder compartir qué es lo que está viniendo para ellos emocionalmente. Entonces va a ser muy profundo y muy interactivo eh, todos los sábados para el 2021. Yo siempre he disfrutado eso. Podemos tener inter interacciones y luego podemos dividir Zoom en grupos. Y ahora también con las traducciones, también podemos tener un grupo en inglés, luego podemos tener un grupo en español y quizás un grupo en portugués también. Y luego de que hablamos acerca de nuestras emociones y lo que atravesamos, podemos volver y unirnos de nuevo para bendecir a todos. Aprendemos los unos de los otros. Aprendemos a medida que practicamos y ponemos estos milagros en práctica. Aprendemos de las experiencias de los unos de los otros. Eso ha sido el regalo más grande que yo he experimentado. Ser capaz de viajar y encontrarme con tantas personas y realmente escucharlos acerca de que ellos han confrontado en su vida y cómo han sido capaces de llamar la fortaleza interna para sobrepasar todos los tipos de los desafíos del ego, los conflictos y las preocupaciones. Y más que eso, nos da inspiración para que podamos ir todo el camino con ellos. Cuando nosotros pensamos acerca de la autorrealización o pensamos acerca de la iluminación, esto puede parecer para un ser humano como un objetivo muy, muy, muy lejano en el futuro. Pero atrás del milagro colapsamos el tiempo porque aprendemos los unos de los otros, porque compartimos nuestras notas, porque compartimos qué es lo que funcionó para nosotros. Y cuanto más hacemos esto, empezamos a inspirarnos los unos a los otros para poder continuar, para mantener la fe, aunque estamos a veces siendo tentados de desviarnos y somos tentados a convertirnos, eh, en distraernos o, de, o nos deprimimos. Compartir las experiencias nos trae de regreso y se que en estos encuentros de películas, cuando hemos tenido grupos más íntimos, todos empiezan a relajarse. Todos empiezan a apreciar que lo que, lo que están escuchando de sus hermanas y hermanos. Yo lo escucho una y otra vez, cuando, cuando hay gratitud, gracias por compartir eso. A veces, dos, tres personas Gracias a este, a aquel y a aquel por compartir lo que compartieron. También con nuestros retiros en línea, muchas veces las personas elevan su mano o su mano digital y al final, al final cuando son llamados tienen que decir, bueno, mi pregunta ya ha sido respondida por algo de lo que se habló antes o se compartió antes. Y este es un colapso de tiempo, no tenemos que pensarlo como algo que va a requerir mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando estamos abiertos, cuando bajamos la máscara, cuando estamos abiertos a escuchar y a recibir lo que necesitamos escuchar, todo va muchísimo más rápido. Todo el tiempo empieza a colapsarse. Entonces, para mí, yo pienso que lo que hemos experimentado es que este colapso de tiempo empieza a ser algo que empiezas a sentir en tu corazón. Puedes sentirlo en tu alma, ah, que hay una celera celestial, hay un colapso de tiempo, y tú lo sabes porque sonríes más frecuentemente, te ríes más frecuentemente, tienes más ligereza en el corazón, te diviertes más. Esos son los síntomas del despertar espiritual, y es bueno, es, es, son buenas noticias. Sí, cuando nos unimos para compartir, nos damos cuenta que el ego no es personal. Lo que nosotros pensamos que son nuestros problemas personales, nuestros juicios personales o creencias personales, de hecho no son personales. Pero tenemos una elección. Cada uno de nosotros, elegir el espíritu, eso es realmente el sacimiento del ego es en esta elección, en contra del ego y elegir el espíritu. Yo recuerdo muchos años atrás hice un retiro en silencio en Australia de tres semanas y fue muy estricta a la, las reglas de silencio a través de estas tres semanas. Y sin embargo, a todos se les ha permitido tener uno a uno a través del día conmigo. Y yo noté que cada día... Todos teníamos el mismo tema, sin importar qué venía a mí para ex expresar. Los demás no saben los problemas de los otros, simplemente ellos vienen a mí. Eh, me dicen, esta es la intensidad, esta es la emoción, y estos son los pensamientos que están viniendo a mi mente. Pero yo puedo ver que todos los demás tenían el mismo pensamiento en ese día. Y el día siguiente es lo mismo, el mismo tipo de problema. Entonces fue extremadamente interesante para mí poder ver que, de hecho, lo que nosotros pensamos que son nuestros perso problemas personales no son personales. Y pienso que eso fue uno de los beneficios de cuando hacemos este tipo de eventos en línea y muchas personas comparten sus preguntas y sus pensamientos, porque eso le da a todos los demás la oportunidad de, de ver, wow, ellos están hablando por mí y siento, me siento relajado porque no soy el único que está lidiando con eso y no tengo que sentirme responsable, yo no tengo que sentirme responsable para resolver este problema por mi cuenta. Esto parece ser que nos estamos uniendo para pedir por la ayuda juntos y todos estamos enfrentando y todos estamos en el mismo camino al mismo tiempo. Entonces, así es como nos damos cuenta que el tiempo puede ser colapsado porque no es un camino personal. Yo sé que muchos de ustedes están siendo traídos a una mente silenciosa y muchos han tratado y han practicado la meditación. Y pienso que la mente tiene que ser abierta y tiene que estar lista para poder experimentar la quietud. Y dado que el ego ha hecho el cuerpo, y dado que el ego ha inventado las palabras, que si el cuerpo y las palabras pudiesen ser entregadas al Espíritu, que si las palabras que tú hablas fuesen solo para inspirar y para bendecir, que no fuesen para descifrar, que si toda tu comunicación fuese tan inspirada por el Espíritu que si tú no tuvieses algo bueno para decir acerca de alguien, no dirías nada en absoluto. Porque ¿cuál sería el punto? Si tú viste comunicación como un medio para liberar tu mente de las creencias del ego y tú ves que la comunicación inspirada es el camino para trascender todo el miedo y toda la culpa y todo el dolor, entonces ¿no querrías darle toda tu devoción a la comunicación inspirada? Y esto vuelve todo de regreso a el propósito, el propósito de las palabras y el propósito del cuerpo. Hay un punto en el curso de milagros en donde Jesús dice que el único propósito que el cuerpo tiene es dejar que la voz de Dios hable a través de él. Viene y lo dice directamente. Y nosotros miramos al los cientos y miles de propósitos que el ego le da al cuerpo. Porque para el ego, el cuerpo es un fin y no un medio. Y sin embargo, para el Espíritu Santo, el cuerpo es un medio de comunicación para llevarte hacia la iluminación, para que sepas quién realmente eres. Y eso simplifica todo. Luego, puedes pensar, ¡Oh! Eso, es para eso es la comunicación, no es para ningún otro propósito. Y nosotros tenemos, no tenemos que utilizar palabras para tratar de solucionar problemas interpersonales o tratar de solucionar las creencias, los problemas de creencias que Leo genera, sino utilizarlo solo para inspirar y para bendecir. Eso es algo que se me ha dicho cuando estaba creciendo. Me recuerdo que se me dijo, si no tienes algo bueno para decir acerca de alguien, no digas nada en absoluto. Ese fue un punto de comienzo. Jesús también nos llevaba a un punto más elevado que eso. Y quizás dices, hmm, ¿Qué puede ser más elevado que si no tienes nada bueno para decir acerca de nadie y no digas nada en absoluto? Pero aquí está. Jesús está diciendo, si no tienes ningún pensamiento, que sean buenos y bendigan a todos, es mejor ni siquiera pensar. Y nosotros necesitamos un poco de entrenamiento mental para poder dejar ir esos pensamientos del ego. Porque liberar los pensamientos del ego parece ser más difícil que perder, que perder peso, que dejar, eh, dejar de fumar o que hacer crecer tu cuenta bancaria. Si tú quieres liberarte de pensamientos del ego, va a requerir entrenamiento mental. Está bien. Si el ego hizo el tiempo, entonces el mejor uso del tiempo debe ser entrenar la mente a dejar ir al ego. Si yo creo en los símbolos del tiempo y del espacio, solo puede ser que al entregarlos al Espíritu Santo para que Él los utilice, eso va a ser lo que me va a liberar de la culpa de utilizar erróneamente los símbolos del tiempo y del espacio. Y sin embargo, todo vuelve a purificar nuestro corazón y purificar nuestra mente al darle toda la devoción al propósito. Por los últimos treinta y pico de años estuve invitando a todos mis amigos amados, familia, relativos, cualquiera, a unirse a mí en esta devoción. Y de hecho, tengo que decir, está yendo muy bien. Estoy recibiendo muchos reflejos de la oración de mi corazón. Yo encuentro que para mí el mundo se está iluminando y veo muchos, muchos, muchos, muchos testigos de la devoción a vivir una vida de amor. No es, no es no parece ser algo extraordinario, ahora sino que se siente más como un momentum, un momentum natural de darle todo al amor y no hay nada negativo. No no es como una vacuna en donde hay efectos no, eh, negativos, no, si tú le das toda tu mente al amor y a perdonar todo lo que bloquea la conciencia del amor, no hay efectos negativos, solo hay bendiciones, muchas, muchas, muchas bendiciones que vienen de eso. Muchas veces cuando hablas con las personas dicen, eso suena bien. Pero, ¿cuál es el, lo, negativo, cuál, lo malo? No, no hay nada malo. No, eso es lo que estoy tratando de decir. No hay nada malo que va a venir al darle toda tu vida al Espíritu. Simplemente que tienes una abundancia de bendiciones y luego son cascadas como una eh, fuente. Son bendiciones que vienen cascadas al darle tu devoción al Espíritu. Las personas dicen, no... ¿Requiere algún tipo de balance entre las cosas prácticas del mundo y la práctica del perdón? No. De hecho, la práctica del perdón va a liberar a tu mente de creer que las cosas en la forma tienen que ser de cierta manera. Va a liberar a tu mente de planear qué dicha despertarse y no tener que planear tu día. Dejar que el día se desarrolle naturalmente, dejar que los eventos vengan muy, muy, muy naturalmente, sin tratar de direccionarlos, sin tratar de controlarlos. Parte de la diversión que yo tenía cuando estaba viajando es que sentía que podía relajarme el momento. Entonces, cuando las personas me decían, tenemos que tener cuidado porque quizás te puedes perder algo o quizás puedes perder un tren o un avión. Yo realmente podía ser intuitivo y confiar de que todo estaba obrando conjuntamente para bien y simplemente me mantenía en la dicha. Pero en cuanto empecé a creer que las cosas tenían que ser diferentes o que tenía que controlar las cosas en la forma, ahí la dicha se iba fuera de la conciencia. Y en el mundo lo creo que lo llaman estrés. El ego es el generador de estrés. Se va a estresar por cualquier cosa, va a elegir cualquier cosa sobre la cual estresarse. Pero al final empiezas a sentir que no vale la pena. No vale la pena estar estresado sobre nada. Las personas me dicen... No transpires por las cosas pequeñas, pero todas son cosas pequeñas. No te estires sobre cosas que no puedes controlar. Y en los ojos del espíritu, el mundo es un plan preorganizado que está siendo utilizado para el despertar. No, está, no se nos pide que controlemos el mundo. Se nos pide que empecemos a entrenar nuestra mente para que se alinee con la luz. Eso es todo lo que se pide que hagamos. Entonces, en ese sentido, es una celebración que no termina. Sí, porque nuestra mente es tan poderosa como tú dijiste, y lo que nosotros queremos enfocarnos es a qué le queremos dar el poder. Eh, vamos a poder experimentar eso. Entonces, si nosotros realizamos nuestros días eh, enfocando en lo que ha salido mal o lo que podría salir mal, te puedo garantizar, vas a encontrar eso. porque No porque sea verdad, sino solo porque es a lo que le estás dando tu mente. Eh, si tú le entregas eso a tu mente, eso es lo que va, tu mente va a reflejar. Por ejemplo, si vas a ver una película y, y te enfocas en criticar la película, la producción, la actuación, el, las cuestiones técnicas, podemos dejar la sala de cine pensando, esta película realmente no fue buena para nada y estas son las razones. Pero lo que yo siento, lo que sería un mejor uso del de enorme poder de nuestra mente es ir hacia cada situación y llamar al Espíritu para que nos dé una experiencia del Espíritu. Para que el Espíritu nos muestre a nosotros la visión, la percepción, la interpretación. Para que podamos estar constantemente inspirados sin importar cuál sea la situación. Porque nosotros no nos estamos adentrando hacia los eventos y situaciones para jugar. No estamos yendo allí para encontrar cómo las cosas podrían ser diferentes y cómo las cosas están saliendo mal. No estamos yendo allí para reforzar una identidad acerca de nosotros mismos que nosotros pensamos que conocemos, sino que estamos yendo hacia cada situación y cada momento para decir estoy aquí para ser inspirado. Quiero ser inspirado. Y cada cosa alrededor, de nuestro, alrededor nuestro puede ser utilizado para inspirar, para ser un símbolo de inspiración. Entonces voy a sintonizarme con el espíritu dentro para aprender cómo interpretarlo, para qué ver, qué pensar. Entonces yo siento que esa es una forma muy dichosa de vivir. Realmente estás viendo este estado mental de perdón, porque si tú perdonas absolutamente todo, tu mente está ahí para reinterpretar todo con el espíritu. Y no es tan difícil de ser sino que es una motivación. Una vez que lo hacemos más y más, nos convertimos más más motivados porque la recompensa es enorme. Entonces, estamos aquí para celebrar eso. Y quiero invitarlos a todos a que se unan a través de toda la semana para vivir de esta forma. Mirar, mirar que todo lo que aparece en la pantalla con esta actitud, estoy aquí para ser inspirado. Y estoy aquí para inspirar. Sí, esta es la primera vez que tenemos que hemos hecho un evento en donde hicimos una oración consciente para traer comedia. Entonces nosotros hemos grabado algunos sketches, no, sketches de comedia. Entonces, ahora lo has escuchado. Sketches <risa> de comedia en curso de milagros. Tenemos nuestro propio género ahora. Queches de comedia de un curso de milagros. En términos de la música, hemos, tenemos tanto talento eh, y eh, letras inspiradas por el espíritu que están viniendo a de cantantes y escritores de música, que el concierto que va a venir luego a esta sesión va a ser una meditación para ti. Tú simplemente te puedes sentar en tu silla, poner tus auriculares, y deja que el amor te lave. Y eso es todo lo que se requiere, la receptividad para dejar que el espíritu venga hacia tu corazón a través de la música, a través de la letra. Yo sé que para mí mismo, yo no soy un cantante entrenado y no soy un orador entrenado, como otras personas que, tienen, que hablan públicamente, y definitivamente no soy un bailarín entrenado. Pero en mis momentos de dicha y felicidad no puedo más que bailar. Cuando yo estaba con mi, padre, mi familia biológica años atrás, yo estaba tan feliz y estaba tan entusiasmado que mis dedos bailaban. Y ese era un chiste o broma en mi familia. Oh, ah, viene David con sus dedos que bailan. Entonces, yo tengo mucha diversión expresándome porque viene a través de mí de forma muy natural. Se supone que tenemos que estar inspirados y dejar que nuestra felicidad y dicha se derrame hacia el mundo. No que estamos tratando de controlarlo de forma consciente. Y pienso que vas a encontrar en nuestros sketches de comedia que nosotros nos hemos divertido tanto haciéndolos. Hemos divertido tanto pensando acerca de ellos. Nos hemos divertido tanto pensando acerca de los sketches de comedia y dijimos, bueno, esto es nuevo. Nunca hemos hecho sketches de comedia antes, pero qué gran oportunidad de hacerlo durante esta celebración de la iluminación. porque es natural? Es el humor gentil del espíritu. Es parte de esa diversión. Es muy, muy natural. Y todos nosotros disfrutamos de eso, queremos estar rodeados de personas que se divierten y se convierte todo en una inspiración. Si nosotros vemos a que las personas se relajan y eh, se divierten y tienen humor, eso es un reflejo de nuestro propio corazón, so, de lo que realmente nosotros queremos en nuestra vida. y es parte de aprender de sintonizarnos con el espíritu. Es parte de eso. Esto no es, no se nos pide que nos convertamos estudiantes espirituales. No se nos pide que nos convirtamos en genios intelectuales alrededor del espíritu. Sino que es una experiencia muy simple en nuestro corazón que quiere fluir a través de nosotros. Entonces, eso todo es parte de lo que estamos tratando de hacer con este evento. Y también vamos a tener eh, discusiones de paneles en donde vas a poder ver a un número de personas que son parte del panel, explicar y describir sus experiencias, porque es de mucha ayuda, es de mucha ayuda escuchar de nuestros hermanos y hermanas. No necesitamos tenerle miedo a la comunicación abierta. Yo he encontrado que esa ha sido la dirección de mayor utilidad para mí, porque yo era tan tímido cuando era más joven, entonces la comunicación abierta y el que se me aliente a eso, pareció ser algo que me estaba trayendo la mayor bendición. Lo que nos muestra es que no tenemos que escondernos, no tenemos que aislarnos. Podemos estar en la colaboración con todos nuestros hermanos y hermanas a través del propósito en nuestra mente. Y no tiene que tener ningún tipo de otro motivo más que la felicidad presente. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar acerca del futuro. Y se nos dice que es práctico pensar acerca del futuro. Pero yo he sido convencido de que no es práctico. Y que si hay planes que tienen que hacerse, el Espíritu nos los va a dar a nosotros. Nosotros recibimos los planes hasta que estamos en un lugar de entrenamiento mental donde simplemente podemos dejar ir de todos los planes futuros. Imagínate la liberación de eso, el alivio, cuando no tienes nada agendado para tu día. En donde simplemente te despiertas y quizás haces tu baile con los dedos felices, o haces una meditación, o bailas atrás de la habitación o algo, y simplemente tu dicha en el momento es todo. No tienes que tratar de lograr algo en el mundo. No tienes que tratar de hacer que el mundo sea un lugar mejor. No tienes que resolver los problemas del mundo. Dios te creó feliz y Dios eh, te creó para que seas como fuiste creado para ser. Y creo que los niños recuerdan esto. Muchos niños que yo he conocido son naturalmente felices. Son muy naturalmente felices. Yo tengo mucha diversión con los niños porque no estoy tratando de hacer ninguna demanda de ellos y ellos no me hacen demandas a mí tampoco. Y sin demandas, la felicidad florece. Es muy, muy natural. Es como que la luz brilla tan brillante cuando no lo restringes y no pones límites en ellos así que eso es lo que los vamos a alentar a todos ustedes esta semana sí y también es una celebración de alrededor de todo el mundo porque verdaderamente estamos unidos todos juntos entonces esta semana vamos a tener español sesiones en español eh, compartir en español y también unas, eh, una sesión en portugués y Vamos a tener eh, estudiantes de un curso de India eh, eh, compartiendo su experiencia de estudiar un curso de milagros en, en su tierra eh, tan espiritual. Y también tenemos personas que viven en la comunidad, en nuestros centros de co-living, compartiendo sus experiencias acerca de vivir con 20 personas, más de 20 personas, y qué es lo que surge para ellos en esas situaciones Vamos a tener personas unidas compartiendo acerca de relaciones, acerca de cómo practican el curso de mirar en sus relaciones. Y vamos a tener muchos eh, músicos utilizando su regalo de la música para expresar el amor y los sentimientos profundos que vienen desde dentro. Y vamos a tener comedia. Entonces, sí, estamos como en esta ola que el espíritu nos está llevando. Nuestra vida se siente así. El espíritu nos da todo tipo de estas olas de felicidad y nosotros vamos saltando de una ola hacia otra ola y se siente muy abundante. Y la abundancia viene de la dicha, desde dentro. Y cuando nosotros pensamos acerca de abundancia, pensamos a oh, cuántas cosas materiales tenemos, recursos materiales tenemos. Pero esta vida es tan abundante, llena de dicha toda provista por el Espíritu y de amigos y amigos de todo alrededor del mundo. Entonces eso es lo que nosotros queremos compartir juntos esta semana. Hemos tenido tantas personas que quieren expresar sus sanaciones y su dicha y sus encuentros con el Espíritu. Así que sí. Y algunos de ustedes han escuchado de la física cuántica. Y algunos de ustedes saben la diferencia entre la física newtoniana y la física cuántica, entre un, la ciencia de las partes y la ciencia del todo. Y lo que yo te quiero invitar a hacer es em, empezar a expandir tu mente acerca de pensar, acerca así de acerca de todo. Quizás cuando piensas acerca de la palabra familia, tú piensas acerca de un grupo de cuerpos que están eh, conectados genéticamente, que están conectados biológicamente. Pero yo te aseguro que si tú aprendes a orarle al Espíritu y a Jesús, ellos van a reconfigurar el sueño de la percepción para mostrarte tu familia espiritual. La familia es algo que se relaciona más con la frecuencia y la vibración. La familia de propósito va a aparecer en tu sueño para hacer de soporte y darte nutrición porque ellos van a reflejar tu forma miradosa de pensar. Entonces, como Isaac Newton inventó una ciencia de mirar al mundo a través de las partes, y luego la física cuántica ahora está diciendo, mira el todo. Mira la pantalla completa. Puedes transferir esto a todo lo que tú percibes, a tu trabajo, a tu familia, a tu vecindad, tu ciudad y tu país. Puedes empezar a ver al mundo de una forma completamente diferente, basada en el propósito que tú tienes en tu mente. Y eso te liberará, eso te liberará de la culpa, eso te liberará de la obligación y de los deberes y te va a llevar hacia una vida muy, muy inspirada. Y ese es mi deseo para ti, la felicidad. Yo quiero que tú todos experimenten la felicidad y la dicha que viene desde tu corazón, sin ningún tipo de límite puesto sobre esa felicidad. Entonces volvamos a Emily, a España y escuchar un poquito más acerca de lo que va a venir y también luego vamos a ir con Neda. Vamos a escuchar también otra canción hermosa de Neda Boyn y esto va a iluminar a toda nuestra familia vibracional aquí. Ese fue mi turno para cantar. Yo pensé que, que Emily iba a hablar. Estás, estás en vivo. Pensé que iba a ir Emily primero. Hermoso. Gracias. Sí, estoy feliz de cerrar esta hermosa sesión. Y quiero hacer eso con una canción que se encuentra en mi álbum, se llama La luz ha llegado y la canción se llama Siento el amor de Dios, porque creo que luego de toda esta inspiración que es, ahora sentimos el amor de Dios, y si no, quizás luego de esta canción lo haremos. Y las letras vienen de la lección 189, Siento el amor, eh, el amor dentro de mí, el amor de Dios dentro de mí ahora. Así que disfrútenla. Father, I do not know the way to you. But I have called, and you have answered me. I will not interfere. Salvation's ways are not my own, for they belong to you. Until you i look for them my hands are open to receive your gifts yours is the way that i would fight and follow yours is the Called, and you have answered me. <laughs> thank, you. <laughs> thank you. Thank you, thank you, Neda. You Gracias. Um, yes, yes. Tan precioso, te amamos, estamos tan agradecidos, los amo también tanto. Gracias por tenerme aquí. Hermoso. Gracias a todos. Gracias por unirse con nosotros hoy. Y nuestros corazones están tan abiertos y estamos tan agradecidos. Eh, a todos ustedes por haber compartido este hermoso tiempo con todos nosotros. Sí, gracias, David y Frances, tan hermoso. Gracias, Neda. Qué forma tan linda de terminar nuestra sesión de apertura. Bueno, dos horas. Una PM, tiempo Europa. Eh, no, una, una PM en Estados Unidos y eh, va a haber un concierto de música de gente de nuestra comunidad. Eric Archibald y Baba Lab. Ricky Como también va a estar aquí cantando canciones al comienzo de la sesión. Entonces siento que va a ser realmente hermoso si quieren tomarse un recreo, descansar, comer algo y luego pueden volver a unirnos, a unirse en esta sesión. Vamos a tener otro recreo luego de eso. Y luego nuestro amigo Peter Kirk, en México, va a mostrarnos una película. Entonces él nos va a mostrar una película y va a compartir comentarios a través de toda la película para realmente abrir nuestro corazón. Eso va a ser nuestro, el fin de las sesiones de hoy. Y luego mañana por la mañana, Vamos a comenzar de nuevo en Europa a las 10 de la mañana y yo voy a ser, yo voy a estar aquí con Jason Warwick y vamos a mostrarles un episodio de una serie que hemos estado mirando aquí que tiene un mensaje muy profundo. Entonces, esa va a ser una sesión interactiva, solo va a ser en inglés y les damos la bienvenida para que se unan a donde sea que te encuentres en el mundo. Entonces como dije al principio, si quieres ver cuál es el calendario, puedes ver nuestra eh, página del evento. Vamos a poner el enlace en el chat y pueden ver ese enlace durante todo el resto de los días para ver eh, cuál es el horario para las diferentes sesiones. Ha sido una dicha muy grande estar con ustedes hoy. Estoy tan feliz de ver todas sus caras sonrientes en la pantalla. Ha sido realmente hermoso. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengan un hermoso descanso y los vamos a ver luego a través del resto de los días. Muchas gracias a todos. Adiós por ahora.